La Directiva Municipal de la Asociación Dominicana de Profesores ADP y la Junta de Vecinos de la Comunidad de Villaverde denunciaron la situación que presentan los hoyos éticos de la Escuela María Altagracia Paula. Los éticos, como pueden observar, están eh, en, su, en su máximo nivel eh, de materia fecal y de aguas negras. La misma está saliendo ya por las tapas. Y a nosotros nos sorprende ver un centro educativo que recientemente ha sido inaugurado por el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, quien estuvo eh, en este centro educativo y desde este lugar precisamente se inauguraron otras obras de la provincia de Duarte. Nosotros como sindicato, como Asociación Dominicana de Profesores ADP, hemos venido denunciando las dificultades que presentan las, los planteles y las infraestructuras eh, escolares. Mira, la situación que está sucediendo aquí es precaria, por lo que ya tú puedes ver, los hoyos éticos de este centro educativo ya ha colapsado debido a, la, a los incumplimientos de las autoridades de esta provincia. Porque ya nosotros llevamos unos seis años con la construcción del de proyecto cloacal de esta comunidad y, y se paralizó eso ahí no se le ha dado continuidad hasta el momento. Los denunciantes exigen la pronta intervención de las autoridades del Ministerio de Educación intn